Hola amigos del canal, en el juego de hoy somos un electricista y nos contrata para cambiar las bombillas de una casa. Tarea sencilla, ¿verdad? Pues parece que no. Vamos a ver, dice que el juego tiene varios finales. ¿Lo probamos? Poneros los auriculares, sentaros y a disfrutar. ¡A ¡Ah, por él! por aquí no vemos bombillas pues vamos a entrar aquí ha dicho en todas las habitaciones pues todas las habitaciones es todas las habitaciones va ha dicho que pongamos la caja en la mesa y que cojamos una bombilla y aquí el protagonista, eh, para simular la respiración, parece que está en un barco. Bien, <risas> vamos a reemplazar la, la bombilla. Sencillo. Tiene que buscar otra bombilla para reemplazar, pero no alumbra. Vamos aquí. Aquí del pasillo Vale, reemplazamos Ey, mira, esta se ha encendido Va, pero yo estoy ahí con, con el pánico A que pase aquí algo y, y, y me asusto por nada Mira, el caso es que alumbra, sí Pero muy poco Vamos a por otra ¿Cuántas bombillas serán? Como sea toda la caja A ver la puerta Vale, estas puertas abren. Para la parte interior, o sea, perfecto. Bien, esto está bien, pero. Una llave. La hemos cogido. ¿Y aquí habrá bombilla, No lo sé. No sé ni para dónde es la llave, pero la hemos cogido. ¿Qué ha sido eso? Yo, te iba a mirar el teclado y, y, y me he encontrado ahí el. Yo, se me ha ido de las manos el teclado. Pues aquí nos da un pequeño susto, me voy a atrever a ir, pero me imagino que, que no habrá nadie. Claro. Vale, pues seguimos. Voy dejando todas las puertas abiertas, yo no quiero dejar ninguna cerrada, así sé por dónde he pasado. Abrir esta puerta. Pero bueno, a ver... Eh... Si ya hemos visto un fantasma o algo O creemos eso ¿Qué, ¿Qué hacemos aquí? Yo me iría corriendo Pero bueno No habría juego ¿lo qué es? ¿Otra llave? O sea que hay más habitaciones Baja La que nos espera Dios, qué pedazo de casa ¿Y qué lejos está la caja de bombillas? Podríamos llevarla. Pero está... está esto mete una presión psicológica que no vea. Uf. Vámonos. Uf. Me ha dado hasta repelús pensar que, que, que va a salir alguien. ¡Ya! ¡Lo sabía! Ya, ¿para dónde está? ¿Por qué jugaré yo a esto? Con el otro canal que tengo de juegos retro, por Dios. ¿Y por qué yo? ¿Por qué me salta las lágrimas? Bien, desplazamos esto. Ah. El baño. A ver si nos vemos. No, vemos la luz. Pero bueno, por lo menos no parecemos un fantasma como en otra. O un vampiro. ¡Dios! Es que cuando te esperas el susto eh, eh, Casi te lo esperas y, y te da más fuerte Uf. Vamos a coger esta bombilla Y vamos a seguir Por ahora nos han dado algún sustillo Pero No No, no ha sido un. Bueno, ha sido susto Pero no, es, no nos han matado ni nada O sea que no hay que escapar de nadie y, y aquí está la otra bombilla y ahora hay que ir a por otra bombilla ay dios Dios que no nos salga otro bicho de eso Bien. vamos por todo el pasillo pero no, no sería más fácil dos cosas una, o salir por la puerta no podemos, si sí podemos Si podemos salir, vámonos de casa, vámonos a casa. Hello, sorry but your work is not finished yet. You're home? Ah, you damn it! I just got back from the city, I'm retired! Oh, oh, oh, you have a box of lamps on the table? Thanks, but I will still take a deduction from your salary. Bueno, hemos pasado el juego la primera vez y, y hemos visto el primer final, o sea, hemos visto el primer final Y, y ahora estamos desde el principio otra vez Bueno, pues hemos visto un final, no hemos ido antes de acabar Que es lo que teníamos que haber hecho de primera Vale, hay que dejar esto aquí Vale, vamos a repetirlo. Vale, nos podemos ir a casa. Recogemos las bombillas. pasa hay un problema con la electricidad hay que explorar ¿eh? el, almacén. el almacén no sé si es al fondo el almacén vamos allá ¡Eh! pero el bicho está aquí aquí hay el bicho ya no me ha asustado esta vez no me ha asustado <risa> Es como un fantasma Ah mira, un panel de eléctrico Ah vale, los fusibles sí, me suena Por aquí había alguno Venga Uno Pero hay que buscar los cuatro Aquí hay uno había visto otro por otro lado Vamos Aquí habría uno Mira Dos ¿Cuántos son? Cuatro Tiene que haber uno en cada habitación Seguro que había otro tres creo que ya, ¿no? por si acaso no, aquí estaba antes o no tres, yo creo que ya está ¿qué ha pasado? qué encontrado debajo de la cama Ahora mismo no sé Si echarle un jarro de agua fría al ordenador He muerto Y no es un sueño O no era un sueño Bueno Podemos seguir intentándolo Porque hay más finales Vamos a por el otro Vamos a ver Aunque creo que lo voy a pasar En, en rápido Para cuando tenga las cuatro Los tres fusibles Pues a partir de ahí eh, Seguimos fusibles Vale, ya tengo los cuatro fusibles Ahora dice que los instalemos Vamos a ver Vamos a ver A ver Vamos a llegar hasta el final Hasta el almacén A ver qué nos espera esta vez Creo que cuatro, a ver No Dos, Tres, cuatro Pero ¿por qué no se Enciende la electricidad? ¿Hay algo Detrás de mí? Mierda, no me ha asustado Me lo esperaba Me lo esperaba esta vez, no me ha asustado Este es El tercer final ¿O no? ¿Por qué no suena el teléfono? ¿Por qué suena? accidente de trabajo! Puedo correr ¡Ostras! Parece que el último final Puedo correr Vale, pues venga ver si encontramos el final secreto? Pasamos la intro ¡Ay! Vale Vale, pues vámonos a casa He cambiado, aquí podemos correr Nos vamos para casa Replacing no, in my no house, no but why did you break the electricity? Oh, wow, you left some light bulbs on my living room tables. Thanks. Wow, es real dying. What is that? ¡Ah! Oh, oh, no, help ¿Qué ha pasado? Se han cargado al dueño de la casa. ¿Eh? Hemos finalizado el juego Hemos hecho los cuatro finales O sea, no hemos hecho bien en irnos Y el bicho se ha comido al otro Pues mira, me ha gustado Un poco pesado Pero los sustos son completos Me ha encantado Entonces les voy a poner Un ocho y medio Sobre 10 Yo creo que estarán de acuerdo conmigo Así que hemos ido a arreglar Y los cuatro finales Del trabajo es Uno Pues que nos vamos normal Y nos despide Y no nos pagan. Otro que no me acuerdo <risa> Otro que debajo de la cama Nos sale un bicho y nos come Otro Que nos ha salido el bicho al final Y nos come también Y el otro que hemos arreglado la bombilla Nos hemos ido y en vez de despedirnos Pues ha comido al otro bicho O sea que estupendo Ya lo digo, un 8 y medio sobre 10 Así que pronto nos vemos en otro juego Chao y hasta la próxima <risa> you yeah.